Bien, hoy junto con mi compañera Amparo hemos explicado la parte del programa electoral que es uno de los pilares económicos. ...del futuro de la ciudad que tiene que ver con la regeneración urbana... ...y la rehabilitación de vivienda. Eh, tenemos una parte del casco histórico que necesita esa rehabilitación de vivienda... ...y luego también tenemos, bueno, pues muchos barrios de la ciudad... ...en Levante, en Fátima, en La Fuensanta, en Figueroa, en el Distrito Sur... ...que se construyen a mediados del siglo XX... ...y que, bueno, las técnicas constructivas que al momento hacen... ...bueno, pues que, eh, por ejemplo, no tengan ascensor... ...que tengan problemas de adaptación al cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? necesitamos eh, rehabilitar ese tipo de vivienda necesitamos inversión eh, para la, re la regeneración urbana del entorno que ya hemos empezado en este mandato con mi barrio córdoba por ejemplo y bueno pues seguir eh, trabajando eh, en este sentido a la misma vez necesitamos también que tanto el gobierno de españa como el gobierno de la junta de andalucía nos ayuden en inversiones para poder eh, seguir realizando y trabajando en este pilar del futuro de la ciudad que además genera empleo en lo local genera da empleo a la pequeña y a la mediana empresa, a los autónomos y a la economía social. Como al de todo lo que comenzaba... Pedro lo que hemos hecho ha sido incluir en el programa medidas muy concretas especialmente para el casco histórico como la oficina de rehabilitación del casco en la que va a trabajar vincorsa la gerencia de urbanismo e infraestructura vamos a abundar como Pedro decía en todo lo que llevamos haciendo desde hace ya un tiempo con mi barrio Córdoba con ese proceso participativo llevando a cabo más ejes de preferencia peatonal llevando a cabo también el entoldado de las calles en donde no podamos hacer corredores de sombra natural y de lo que se trata de tener un casco más sostenible y más vivible.